Porque no solo Dentay de vive el hombre. Hoy empezamos en el canal una nueva sección, la Review Random, donde en cada ocasión analizaremos una obra diferente. Hoy, y aprovechando que vuelve a tomar fuerza, analizaremos un libro perteneciente al universo Legends, anteriormente conocido como Universo Expandido de Star Wars, y que es todo un soplo de aire fresco para la saga galáctica, ya que es un auténtico y genuino apocalipsis zombie. La acción tardan en arrancar, pero una vez lo haga, y como si de un título de Jack Ketchum se tratase, nos mantendrá en un estrés constante hasta el final. Estamos hablando de Las Tropas de la Muerte. Las Tropas de la Muerte o Dead Troopers, según su título original, es una novela de Joe Shreve llena de acción, adrenalina, gore y zombies. Muchos zombies, pero no los típicos zombies de la Escuela Romero, lentos y fáciles de evadir con la pericia adecuada sino un tipo extremadamente peligroso. Pues estos seres son capaces de comunicarse entre ellos, tender emboscadas e incluso pilotar naves y disparar blasters. Unos monstruos para los que quizás ni los imperiales ni los rebeldes estén preparados para enfrentarse. La simnosis de la novela es la siguiente. Cuando la barcaza prisión imperial purga, hogar temporal de 500 de los criminales más peligrosos de la galaxia, se avería en una zona alejada y deshabitada del espacio, su única esperanza parece residir en un destructor estelar a la deriva y aparentemente abandonado. Sin embargo, solo la mitad del equipo de búsqueda que entra en él regresa, y trae consigo una terrible enfermedad, tan letal que en cuestión de horas, la purga al completo muere de las formas más horribles imaginables. La media docena de supervivientes de la purga harán lo que sea para sobrevivir, pero los muertos, desalmados, implacables e inexplicablemente hambrientos, se están levantando. sin duda, un resumen claro y conciso y sin entrar en muchos detalles, pues durante todo el libro solo tendremos dos escenarios, la barcaza prisión purga y el destructor espacial llamado, convenientemente, Vector. Los personajes principales y los secundarios más importantes según su dramatis personae son los siguientes. Aurmis, recluso, varón Faniano, Basura, DROIDE MÉDICO 21B Jared Sartoris, Capitán de la Guardia Trick Longo, Recluso, Adolescente Kay Longo, Recluso, Adolescente Zahara Cody, Oficial Médico de la Purga Coriliana. Han Solo, Cazarrecompensas y Capitán del Alcohol Milenario Chubaca. Si bien en la novela aparecen Han Solo y Chewbacca, sus roles serán bastante secundarios, ya que la mayor parte del relato seremos testigos de cómo los hermanos Longo tratan de sobrevivir en el ambiente extremadamente hostil de la barcaza prisión imperial primero, y luego a la amenaza zombie. Pero no estarán solos, ya que como suele pasar en estos casos, las circunstancias forman extrañas alianzas, y su primera aliada será la doctora Zahara Cody, oficial médico a cargo de la enfermería de la barcaza, quien tras intentar salvar a las ingentes cantidades de presos y oficiales afectados tras la vuelta del grupo que fue el destructor, observa impotente cómo todos sus pacientes mueren de manera irremisible, aún estando en cuarentena. Tras verse cara a cara con la mismísima muerte en un par de ocasiones, descubrir que tanto ella como los hermanos Longo son inmunes al virus, y desarrollar una vacuna contra el mismo, el pequeño grupo decide bajar hasta las celdas de aislamiento, lugar donde se terminará encontrando con Han Solo y Chewbacca. Pero las cosas vuelven a torcerse cuando descubren que toda la purga está zombificada y que su única opción de supervivencia se encuentra en abordar el vector y, desde ahí, urdir un plan. Entrando en el terreno narrativo propiamente dicho, lo cierto es que si bien es todo un soplo de aire fresco el que haya una novela de terror en el universo de Legends y del bueno, ya que seremos testigos de muertes verdaderamente salvajes y atroces, gracias a las cruelmente detalladas descripciones que nos da el autor. Lo cierto es que en muchas ocasiones nos parecerá estar leyendo una novela de Resident Evil, pero ambientada en el universo de Star Wars. Y es que los paralelismos con dicha saga son más que evidentes. Tenemos un virus mortal, Nombre clave Blackwing, cuyo tiempo de incubación y acción es extremadamente rápido, ya que surte efecto en 12 horas. Desarrollado nada más y nada menos y nada más que por el mismísimo Imperio, una doctora que encuentra la cura, un villano torturado por su pasado y un grupo de héroes dispuestos a seguir viviendo al menos un par de años más. Eso sí, a diferencia de las novelas de Perry, os sugiero que no os encariñéis demasiado con ningún personaje. Y ya que hablamos de personajes, ¿qué os parece si os los presento? Trick Longo, el menor de los hermanos Longo, 13 años. Quizás el que peor lleva la condena en la purga y la muerte de su padre, Bon Longo, acaecida apenas unas semanas antes del brote se verá obligado a madurar a marchas forzadas mientras cuida sus espaldas y a su hermano de todo el caos reinante. Zaharokodi. Encargada de la enfermería de la Barcaza, y a pesar de trabajar para el Imperio, trata a sus pacientes del modo más eficiente y humano posible, lo que le ha granjeado el odio de la mitad de los oficiales y hasta a de la Barcaza. En cuanto descubre la enfermedad que trae el grupo capeitaneado por Sartoris, decreta la cuarentena y sella la enfermería, Mientras ella y Basura, su droide 21 b tratan de salvar a los afectados. Lamentablemente, tiene que observar impotente cómo todos los pacientes mueren sin que pueda hacer nada. Kale Longo, el mayor de los Longo y el más maduro de los dos. Tras la muerte de su padre, se verá obligado a ejercer de hermano y padre para Trick, redoblando sus esfuerzos para mantenerse a él y a su hermano con vida. Es el encargado de lidiar con peligros como Aormis, el cual planea cobrarle a sus hijos la deuda que Von Longo contrajo con él, y en general es el cerebro del equipo. Paradójicamente, Bon le comendó a Trig que cuidase de su hermano. Han Solo, el famoso piloto de El Halcón Milenario, no necesita más presentación. Chewbacca, el compañero Wookie de Han, tendrá un papel mucho más importante que su colega, ya que gracias a él se podrá comprobar in situ cómo afecta el Black Wing a los diversos seres y si funciona la vacuna o no. Jared Sartoris, capitán imperial y responsable de la expedición al destructor Vector, despiadado en sus métodos de interrogatorio con los reclusos, frío como el hielo y con un pasado tortuoso, tendrá no obstante su momento de redención durante la historia. Y ahora, pasemos a encuadrar este relato en el universo de Legends. Según la Star Wars Wiki, la novela se situaría, teóricamente, justo antes del episodio 4, Una nueva esperanza. Aunque si hacemos caso a la hipnosis de la novela que acompaña el artículo, perteneciente con toda seguridad a un borrador no finalizado de la misma, ya que tiene un cambio importante, la barcaza prisión aquí se llama virtud, en lugar de purga, como sería finalmente nombrada, nos daremos cuenta de que eso es un sinsentido ya que sitúa la acción tras la destrucción de la estrella de la muerte, siendo lo más lógico situarla entre los episodios 4, una nueva esperanza, y 5, el imperio contraataca. Sin embargo, y como esta hipnosis tiene algunos datos que nos sitúan mejor en el contexto de la historia, aquí os la dejo. Inmediatamente después de la destrucción de la estrella de la muerte, y unos años entre la batalla de Yavin y la creación de la base rebelde en Hoth, el imperio, cierra su puño de hierro sobre la galaxia. Presionados por el emperador Palpatine, las fuerzas imperiales han redoblado sus esfuerzos por perseguir y encarcelar a todos los rebeldes, confinándolos en lunas prisión recién creadas, mediante las enormes barcazas prisión. Estas barcazas son cámaras flotantes de degradación y vicio, dirigidas por oficiales imperiales con un nivel de crueldad solo superado por los mismos reclusos. A partir de este punto, la sinopsis sigue la línea del mini-trailer que ya os he puesto antes, siendo, la diferencia más notable, el cambio de nombre de la barcaza. Y para terminar, unos cuantos datos extra. 1. Si bien la novela no tiene adaptación oficial a otros formatos, sí que se le han hecho menciones u homenajes, como en el videojuego Star Wars Galaxies, donde se le dedicó una campaña que cogía partes del libro, adaptando la temática y los zombies al universo del juego. 2. La novela tiene una precuela llamada Cosecha Roja, del 2012, siendo Las tropas de la muerte del 2010, que junto a la obra que nos ocupa, forma la duología conocida como Virus. 3. Existe un texto anexo conocido como Cartas desde la purga, el cual es una recopilación de cartas escritas tanto por los presos como por los guardias y oficiales de la purga, que si bien no aporta nada demasiado importante a la trama, sí sirve para conocer un poco más a los personajes y sus motivaciones. 4. Aunque sería todo un puntazo ver el relato en la gran pantalla, cosa harto complicado para Disney, a menos que la reciente inclusión de Deadpool les abra los ojos a un contenido un poco más crudo. De momento, nos tendremos que conformar con el book trailer que el estudio Five hizo para promocionar la novela, el cual es tan intenso como esta. Star Destroyer. Do you copy? This is the prison vessel Purge requesting permission to dock. Y hasta aquí puedo leer. En fin, si queréis iros por el lado más salvaje del universo Legends y queréis leer algo diferente en Star Wars, Las tropas de la muerte es vuestro libro.